Bien, vamos a ver qué aspecto tiene el script Nodo. Abrimos Visual Studio y, eh, igual que en un vídeo anterior, ya he copiado el texto del código, ¿vale? para ir un poquito más rápido. Por un lado, eh, os recuerdo que la clase Nodo hereda de MonoBehaviour. Hemos establecido como novedad en este fichero, en este, para este ejercicio, un nuevo campo booleano que hemos llamado eh, Fix Node y que establece si es el nodo eh, fijo, el nodo inmóvil o es un nodo eh, que se puede mover tranquilamente. Con lo cual, esto lo estableceremos desde, desde el Physics Manager. Por otro lado, eh, mantenemos el campo de masa, por ejemplo, 5 kilos, la posición, la velocidad como vectores 3. Esto es exactamente igual que en el ejercicio anterior. Pero ahora, como novedad voy a añadir un campo público llamado fuerza, que es vector 3, y es la fuerza que sufre el nodo. En vez de, eh, digamos que para simplificar un poquito la, el cálculo de las fuerzas, cada nodo va a ir acumulando o va a ir guardando eh, todas las fuerzas aplicadas, porque ya sabéis que en realidad en cada nodo, eh, intermedio tenemos tres fuerzas mientras que en el nodo libre tenemos solo dos entonces para poder hacerlo fácilmente y que la programación sea muy muy sencilla eh, pues vamos a ir acumulando aquí las fuerzas y las vamos a ir acumulando recorriendo nodo a nodo eh, de, del sistema en la inicialización igual que hacíamos en la en, en el ejercicio anterior lo que hacemos es acceder a la posición del game object esfera a través de la transformada Position y la asignamos al vector de posición que tiene en la clase Nodo. Es lo único que hacemos en esta inicialización. Y también os recuerdo que establecíamos este método como público porque los nodos se inician desde la clase Physics Manager. Por último, en la clase Update lo que hacemos simplemente es desde Physics Manager actualizamos la nueva posición que viene establecida por el campo post, y lo que hacemos es desplazar o colocar la, el GameObject Esfera, es decir, la posición de su transformada, mediante el valor que nos devuelve eh, Physics Manager. ¿vale? Eso sería el campo perdón el código de la clase no Si ahora vamos a la clase Spring, la tenemos aquí, Spring eh, se parece mucho al el ejercicio anterior. Por un lado tiene eh, la constante de energía del muelle, K, la longitud de reposo, la longitud instantánea, eso es exactamente igual, igual que su posición y su dirección eh, establecidas como vectores 3, y habíamos definido también un, un tamaño por defecto de dos que los cilindros en Unity tienen tamaño 2, esto lo necesitamos para ajustar la escala. También tenemos la rotación del muelle mediante la clase Quaternion Todo esto es exactamente igual que teníamos en el ejercicio anterior pero ahora como novedad, el, cada muelle va a almacenar información de cuál es su nodo A y su nodo B. Los nodos son los objetos de la clase Node que hemos definido justo antes, hemos eh, denominado a un extremo A, es el primer extremo, y al otro B. De tal manera que el vector de dirección que tenemos aquí apuntará de B hacia A. Por lo tanto, eh, tendremos que establecer luego cuáles son los nodos correspondientes a cada, a cada muelle. Por otro lado, el método Start está vacío ya que no lo utilizamos. Y por último, el, el método Update coincide con el que teníamos en el ejercicio anterior, aquí lo repasamos rápidamente. Por un lado, la posición del centro del muelle se calcula en la clase Physics Manager y aquí se asigna a la transformada posición del cilindro que representa el muelle. Esto en cuanto a la posición, en cuanto a la escala, para hacerlo más largo o más corto, en función de cómo se estira o se encoge el muelle. Por un lado... Eh, lo que hacemos es mantener la escala en X y la escala en Z, ya que eso no cambia, y lo que hacemos es eh, acceder a la longitud instantánea del muelle, dividirla por la longitud natural de 2 que tienen todos los cilindros en, en Unity, y esto establece la escala en el eje vertical. Y esto es lo que se asigna a la escala de la transformada correspondiente del cilindro. Y por último, la rotación también se calcula en la clase Physics Manager y aquí se establece la rotación del cilindro que representa el muelle. Por último, la clase Physics Manager que eh, vemos aquí. Por un lado, eh, hay cosas que son igual que antes, por ejemplo, la variable pausa para parar o no la animación, la gravedad como un vector 3, 0, 9, 8, 0... La, los dos métodos de integración, eh, como una lista numerada, el método seleccionado, el paso de integración H, ¿vale? hasta aquí todo igual. ¿Qué es lo que hay novedoso? Pues ahora en, la, en, en el campo, perdón, en, el, en la clase Physics Manager, tengo una lista pública, de manera que se va a poder establecer desde el inspector de Unity, una lista de nodos y una lista de muelles, ¿vale? que llamaremos list of nodes y list of springs. De tal manera que yo puedo establecer desde Unity, desde el inspector de Unity, los nodos que pertenecen a, a nuestro sistema, este es, en este ejemplo va a haber cuatro nodos, y los muelles que corresponden también a este sistema, en este caso tres. El método, mejor dicho, la clase lista en principio funciona para un número indeterminado, arbitrario de nodos, con lo cual, como comprobaremos en otro vídeo, me da igual que sean cuatro nodos o que sean diez o que sean 500, ¿vale? Va a ser muy fácil ampliar eh, o escalar el problema para mayor número de nodos. Vamos a ver luego la parte de la inicialización. La inicialización, establecemos la pausa de la animación y ahora lo que tenemos que hacer es establecer eh, que todos los nodos que tiene nuestra lista deben comenzar es decir, debemos arrancar con el método start todos los nodos claro, ahora no sabemos si tenemos 1, 2, 3, 7, 4, 500 nodos lo que tenemos que hacer es acceder a todos ellos podemos hacerlo ya que list of nodes tiene un número indeterminado podemos establecer un bucle for each para cada nodo de la lista de nodos accedo a este nodo y arranco la eh, animación. Por lo tanto, este bucle for each lo que hace es recorrer todos los nodos de nuestro sistema y arrancarlos. Ya tenemos los nodos arrancados. Ahora hay que configurar todos los muelles para que tengan la posición y orientación adecuadas. Entonces, ahora tengo una lista de muelles. Entonces, para cada muelle de mi lista de muelles, hacemos todas estas operaciones, que son las que teníamos en el ejercicio anterior por un lado establecemos la dirección que es la diferencia de posición entre el nodo a y el nodo b para que apunte de b hacia a luego este vector dirección si calculamos su magnitud es directamente la longitud de reposo que vamos a establecer en los muelles y a su vez es la longitud inicial instantánea de los mismos luego el vector dirección hemos dicho que tiene que estar normalizado por lo tanto Utilizamos la clase vector con su método normalize, de tal manera que el vector queda normalizado. Una vez que ya el vector está normalizado y hemos calculado su longitud, establecemos su posición como la media aritmética entre los dos nodos. Y por último, la rotación, es decir, la orientación que tiene el muelle, la establecemos como cuál sería la rotación desde un cilindro, digamos, vertical que apunta hacia arriba hasta la dirección que hemos calculado. Y esto se utiliza con la clase quaternion, con el método fromToRotation, y lo guardamos también en el campo rotación, exactamente como hicimos con el ejemplo de dos nodos nada más. Esto terminaría la clase Start de PhysicsManager Luego la clase, eh, perdón, la clase no, el método Start. El método Update es exactamente igual. Os recuerdo que simplemente detectamos si se ha pulsado y levantado la tecla P, en este caso el P de pausa, y lo que hacemos es si está pausado se activa y si está activado se pausa. Esto no ha cambiado. Y luego en el método fix update es donde está toda la chicha. Por un lado detectamos si está pausado, se devuelve el, la ejecución, no hacemos nada, regresamos al, al programa anterior. Por otro lado, se detecta el método de integración seleccionado con un switch. Tenemos dos implementados, el Euler explícito y el Euler simpléctico. Cada uno llama a una función que ahora mencionaré. Y por último, eh, recuerdo que regresando de estas eh, funciones, tenemos que volver a redibujar los muelles con la nueva posición, la nueva orientación y la nueva longitud. Por lo tanto, aquí tendríamos de nuevo un nuevo bucle for each para cada muelle en la lista de muelles. Establecemos la nueva dirección, su longitud, la dirección la normalizamos, calculamos la nueva posición del centro del cilindro que representa el muelle y establecemos la rotación correspondiente. ¿vale? Entonces, vamos a ver el meollo de los métodos de integración. Vamos a empezar por el método de integración euler Explícito. Aquí lo que tenemos que hacer es calcular eh, todas las fuerzas que eh, se aplican a cada nodo e eh, integrarlas ¿vale? para calcular la velocidad y la posición. Por un lado, eh, la fuerza hay tres, salvo el nodo extremo, que tiene dos, hay tres. Hay una fuerza que se tiene en cuenta en absolutamente todos los nodos que es la debida a la gravedad, la masa por la, por la gravedad. Entonces hay un primer bucle de, para cada nodo en la lista de nodos. Lo que hacemos es lo siguiente, por un lado, si nuestro nodo no es el nodo fijo, lo que hacemos es integrar la posición como la que ya tenía más el paso de integración por su velocidad y la fuerza que tiene este nodo va a ser el peso su masa por su gravedad, ¿vale? eso va a ser un, un término temporal, todavía no está completo el cálculo de la fuerza, ¿vale? Pero sí que hemos hecho la integración de la posición en el, en el final del intervalo como el, el debido a la velocidad al comienzo del intervalo. Cuando yo calcule todos los elementos de la fuerza, podré integrar la velocidad. Entonces, para completar la expresión de la fuerza, ahora hay que añadir la fuerza debida a los muelles, por lo tanto... Voy a tener un bucle por each para cada muelle de la lista de muelles. Entonces ahora, como los muelles tienen dos nodos, el nodo A y el nodo B, en el caso del nodo A voy a completar con un más igual, voy a añadir a la fuerza que ya hemos añadido antes del peso para el nodo A, vamos a añadir la debida a la fuerza elástica, que es para el nodo A menos la constante de rigidez del muelle, por la longitud instantánea menos la de reposo, por la dirección del muelle. Y para el nodo B es la misma fuerza, pero con signo positivo. Veis que aquí no está el signo menos. Por lo tanto, ya tendríamos, eh, al hacer este recorrido en, en, todos los, en, todos los, en todos los muelles, fijaos cómo eh, hemos eh, añadido ya toda la fuerza, y ya estamos en disposición de hacer la integración para calcular la nueva velocidad. Por lo tanto, hay un nuevo bucle recorriendo todos los nodos para cada nodo en la lista de nodos. Siempre que no sea un nodo fijo, lo que hacemos es integrar la velocidad. La velocidad es la que ya había, más igual, la que ya había, más h por la fuerza del nodo que ya está calculada, dividido por la masa correspondiente. Con lo cual, de nuevo, la velocidad al final del intervalo depende de la fuerza que es la que había al comienzo del intervalo, ya que no hemos, no hemos modificado en el cálculo la longitud que tenía el muelle. En la expresión para el método simpléctico es igual simplemente cambiando el orden. Por un lado, voy a establecer un recorrido en todos los nodos para añadir el peso, esto se hace una vez para cada nodo. A continuación, hago un recorrido en todos los muelles de mi lista de muelles, donde incluyo la list, eh, las fuerzas elásticas, la del nodo A con el signo negativo y la del nodo B con el signo positivo. Y por último, vuelvo a hacer un recorrido en todos los nodos, donde si no es un nodo fijo, integro en velocidad, que será la velocidad que había más h por la fuerza entre la masa y una vez que he calculado la nueva velocidad aprovecho la nueva velocidad para calcular la nueva posición vale con lo cual ya tendríamos por lo tanto el, todo, lo, todo el código real